Desde que las autoridades locales confirmaron el primer caso de contagio de COVID-19 el 10 de marzo de 2020, se contabilizan un total de 200.743 casos positivos. La Secretaría de Salud del Estado ha registrado 17.403 defunciones y más de 40.000 personas hospitalizadas, cifras registradas en las seis oleadas de SARS-CoV-2 que han azotado a la entidad. El titular de la Secretaría de Salud Estatal, José Antonio Martínez García, señaló que hoy en día la curva en Puebla está a la baja. Y destacó que, a nivel nacional, la entidad es la número 25 por tasa de defunciones y la número 21 por incidencia de contagios y hospitalizaciones por COVID.